El Nuestra agrupación, vamos 10-520, viene realizando diferentes propuestas para Montevideo. No solo lo recorremos desde hace mucho tiempo, sino que además vemos la realidad que, que tiene Montevideo, la cual todos compartimos que es muy mala, pero también generamos propuestas. Así, de ese modo, hace algunas semanas presentamos un documento sobre la basura ciudadana, donde hacemos un diagnóstico, donde explicamos las causas que, que tiene este gran problema que tiene Montevideo y además generamos eh, propuestas estamos abiertos a las opiniones queremos que todos ustedes ingresen a nuestra página wwwvamos 1520comuy y puedan leer el documento el documento completo y sobre todo puedan generar propuestas puedan enviarnos consultas y puedan denunciar cuestiones que tienen que ver con este tema relativas a su zona, a su barrio y también cuestiones que tienen que ver con otros temas que hacen a la convivencia del Montevideo. Seguimos trabajando eh, en ese sentido, vamos a seguir recorriendo los barrios de Montevideo con esa propuesta y con otras, y creciendo convencidos de que con Pedro vamos a más.